¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial de las bienvenidas a este curso completo sobre las actualizaciones del 2019 en Adobe Illustrator. Cuando abres Illustrator 2019, tienes una pantalla de bienvenida que incluye una amplia gama de tutoriales para entender rápidamente el flujo de trabajo, sugerencias y trucos, documentos preestablecidos para que empieces a trabajar rápidamente, Visualización y acceso de documentos recientes Ilustrador ahora ofrece un nuevo tipo de degradado denominado de forma libre Me voy a ventana y voy a poner degradado Selecciono un objeto y en la parte derecha tenemos la opción de forma libre Con un clic lo seleccionas Y ahora tranquilamente puedes modificar el punto con clic y arrastrar Pero si quieres darle color das doble clic y tranquilamente lo puedes añadir otra forma que también está puesta aquí es la opción de líneas, elegimos otra vez forma libre, elegimos líneas y la ventaja es que con clic y clic y arrastrar podemos crear segmentos rectos o segmentos curvos como el que estoy haciendo en este momento y recuerda que con doble clic puedes modificar el color que está ahí para crear degradados totalmente realistas, simplemente esto es algo muy genial que tiene esta herramienta. La edición global te permite editar todos los objetos similares globalmente en un solo paso. Esto te permite ahorrar tiempo y minimizar errores. Seleccionamos un objeto, en el panel de propiedades elegimos iniciar edición global con un clic. Lo voy a agrandar, lo voy a rotar, elegiré otro color y automáticamente todo va a cambiar en un solo clic. La navegación visual de fuentes incorpora una nueva pestaña llamada buscar fuentes. Vamos a poner control T, elegimos un tipo de letra, lo seleccionamos aquí y aquí tenemos esta opción que dice buscar más. Automáticamente se va a activar con Adobe Fonts todos los tipos de letra que puedes añadir a tu proyecto. Aquí ya tengo algunos ya seleccionados e incorporados de manera directa y ¿cómo lo vas a reconocer? Automáticamente tienen una nube, eso significa que este tipo de letra lo descargaste de Adobe Fonts esto es genial ilustrador ahora tiene dos barras de herramienta la que viene por defecto que es esta pequeña que está aquí que se llama básica y para acceder a la anterior me voy aquí a ventanas barras de herramientas y avanzadas otra forma también para acceder a la barra de herramientas avanzadas es dando un clic aquí en la parte inferior aquí tienes todas las herramientas que las puedes personalizar el documento actual de Illustrator se lo puede mostrar a pantalla completa en la barra de herramientas damos un clic aquí y tenemos el modo de presentación tradicional tenemos a pantalla normal tenemos a pantalla entera con barra de menús y tenemos a pantalla entera si presionamos shift f ahora tenemos una previsualización total de esa pantalla y para salir de ahí presionamos la tecla de escapar Illustrator ahora proporciona un nuevo modo de vista llamado vista de recorte que es útil para obtener una vista previa del aspecto que tendrá el diseño, sin guías ni cuadrículas o elementos que van más allá del borde. ¿Dónde lo tienes? En menú Ver, Vista de recorte. Desde esta versión se puede escalar la interfaz de acuerdo a la resolución de la pantalla. Te vas aquí a Illustrator, Preferencias, Interfaz de Usuario. Si estás en PC, debes irte al menú Edición, Preferencias, Interfaz de Usuario. Lo nuevo está aquí donde dice Escala IU. De pequeño a grande, automáticamente va a agrandar siempre y cuando cierres ilustrador y lo vuelvas a abrir. Damos clic en OK. Hasta que por fin llegó la opción de recortar según el contenido y funciona solamente en computadores A64-bit y en Mac. ¿Qué es lo que hace? Identifica las zonas y automáticamente te sugiere ese recorte. Seleccionas la imagen, en el panel de propiedades eliges la opción recortar imagen, das clic en OK. Y esto es lo que te está reconociendo ilustrador. Sin embargo, puedes moverlo un poco más, damos clic en aplicar y ahí lo tienes. La herramienta marioneta apareció en la versión 2018, pero en la 2019 le hicieron esta mejora. Seleccionas el objeto, eliges la herramienta. Aquí tienes la primera mejora que automáticamente te pone unos puntos para que puedas de manera directa distorsionarlo. Antes tenías que ponerlo de manera manual y tú mismo tenías que modificarlo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te invito a suscribirte a mi canal, déjanos tu comentario, suscríbete hoy mismo y nos vemos en la siguiente lección.